Bueno pues Habrá que seguir con la serie de Portal 2 ¿No? Sí, Portal 2 Porque Rocket League no lo tengo Portal 2 Bueno, pues la última vez... Glados me llamó basura. Y vamos a... a demostrarle que no soy basura. Ni yo, ni chel. Estoy... Lo voy a hacer tomándome un helado. Voy a abrir muchos portales. Portales a otras dimensiones. Es una nueva, es un un DLC. Un DLC. <tose> ¿Veis que DLC es más bonito? Es precioso. pistola de portales Maldito Claro, es un DLC de pago porque Porque tiene más de dos jugadores Ay, mierda Que no puedo con él el... Con o Ay Ahí el DLC Pero... Vale. No, no puedo tener un cono en la mano. Ya me ha dejado el coche. No, ¿verdad? A lo mejor puedo ver algo con de cono en la boca. Mierda. Me acabo en... ¡Todo! ¡Hala! ¡Qué cojo! ¿En serio? ¡No! Oh, oh, oh. Cuántos kills me cago en el tío, este de verdad era momento de usar esto. ¿Eres idiota o te lo haces? con la pistola de portales, claro, porque de otra forma no se puede. ¿Qué? <ríe> Eso ha sido voy troll. Mucho. Demasiado. Pero... What? ¿Alguien tiene el verdad? Bueno. gente y sus pistolas de portales no saben usarlas venga que tú puedes venga de verdad que mis propios compañeros de pistolas de portales me trolen como si no hubiera mañana es precioso mm <clears throat> En vale. un buen momento la paralizáis, sois imbéciles. Odios, oh, pero estos dos, ¿qué cojones hacen? ¡Venga! ¿Podéis ser más derps? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Ahora me dice por qué eso ha sido gol mío? ¡Ah! <risa> no os me lo merecéis! <risa> ¡Ostras! Interesante, interesante. Ay dios, que la gente ya no sabe ni cómo funciona una pistola de portales, flipas. sonido un gol de reserva, what the fuck Tengo la misma antena Ah, no va da igual Antena de pistola de portales Claro Ah, todo el mundo tiene lag Claro, ahora Porque estoy siguiendo la broma de. ya no tiene gracia hace tiempo. Hace completamente ocho minutos que no tiene gracia. Ocho 8... prácticamente nueve minutos. Ay. Estoy muy contenta por tener este juego al fin. Bien. Yeah. Y eso. Ay. Ya no sé mucho más que decir, es que simplemente estoy tan contenta de tener este juego por fin. A pesar de que soy un poco manca. Y esas cosas. LOL, alguien ha explotado. <risa> Esta meta ha sido gracias a la pistola de portales. Ajá. Vale. Supongamos que eso ha sido la salvada del día, a pesar de que no es rápido <ríe> apartar. Eso. Bien. No parece correcto. Ay... Tengo que, básicamente, me de perfeccionar mucho mis técnicas. Va. LOL LOL LOL No me... No. Sí. No. Sí. No. Interesante. Menos mal. Ay, Dios, qué mal me llevo con esto. Hot trick, en serio, ya. Pero deja algo para los demás, ¿no? En fin... La pistola de portales, vale. ¿Y ¿Quién fue la culpa? Del chacho chat, -cha? ¿no? De la pistola de portales. He salido volando. Bueno, enhorabuena por hacer tus sueños realidad, ¿no? De la. Si eso hubiese entrado habría sido precioso. Zolazo Este hace algo, el cocomán este. Y este tiene idea de lo que sirve para cada. O sea, es bastante claro para qué sirve cada cosa. ¿Qué? ¡Era mío! ¡Era mío, hijo de.! ¡Era mío! Era mío, era mío, maldito, era mío. Te odio. Madre, el amor hermoso. ¿Por qué la vida me odia tanto? a ah, todo esto anuncio ¿sois imbéciles? Muy bien. Bueno, menuda patada. Despejar el balón. Esto ya es cachondeo, ¿no? Es que... Mi último toque El mío Tenías que hacer algo Y encima lo celebras Eres un hijo de... Tu madre Como os odio a todos Os odio Bueno, yo también soy inteligente Míralos, estoy aquí, no podéis cubrir el otro sitio, tenéis que llevaros vosotros todo. En serio. No, no, no, no, no, no, no. Como eso entrará. Venga. ahí lo tenéis ha sido un magnífico gol por dios no me lo digáis que no bueno mañana habrá portal 2 eh, yo voy a seguir jugando a esto.